A que trabajen, que lo hagan bien o que lo hagan mal. Bueno, cada Mira, quien es responsable. Pero, pero oye, oye, Raquel, en, en mi, en mi, oye Raquel, en mi experiencia personal, porque por eso es que a mí me gusta hablar las cosas como son y no llevarme de que fulano dijo, no. Yo, por ejemplo, salgo de mi oficina, a veces he salido hasta las 9 de la noche, a las cinco, a las seis, porque después que termino el programa, eh, como no tengo todo el personal, tengo que editar, tengo que organizar, tengo que hacer muchísimas cosas uh -huh. y me toma el tiempo. Y a mí me han parado en los retenes, me han claro, parado como, como tres veces. veces y me pregunta ¿usted militar, usted médico? No, no, yo soy comunicador, eh, vengo de, de mi oficina que estaba trabajando en la transmisión de mi programa y eso. Ah, sí, continúe. Muy decente han sido conmigo. ¿Tú es? Con con todo es así. Pero Cuando espérate, es que, yo veo un algo, es que yo veo un sensacionalismo, un alboroto de algunos comunicadores, de que se está maltratando, que no se le está haciendo el trabajo. Entonces yo digo, espérate, en mi caso personal, yo he salido y me han detenido, y yo me identifico y no he tenido problema. Ahora, desde un principio, no ahora, en el... Al principio de, de, de, de, de, de aquí, del centro de aislamiento de los aguayos, la prensa ha estado limitada para accesar. Yo no he ido, no puedo decir si es verdad o mentira, pero algunos colegas han dicho que le han limitado, como también en el centro de aislamiento de Huiza, Ahora, hay que ver... Sí, hay casi que, todos hay han, que ha restringido el acceso sí, pues, y las informaciones las buscan a todos los Hoy, precisamente, no hoy, precisamente, yo voy ahí, uh -huh. yo personalmente, a los dos centros, pero primero voy a hablar con la eh, eh, directora regional, eh, la, la, la, la doctora Valery, para ver cuál no, es... No, la el, Vargas, Vargas es la regional, Valerie es la provincial. La provincial, sí, con Valery, con sí, la provincial. Correcto para uh -huh. ver si hay que hacer una, alguna solicitud para ir a grabar, ¿entiendes? O si uno so puede ir libremente como prensa, porque también, ojo con esto, independientemente que una institución o una, o una empresa, sea privada o pública, hay protocolo para tú ir a cubrir ese claro. lugar. Por ejemplo, ahí está el hospital, San Vicente, la el la hospital la San Vicente de Paul. El hospital San Vicente de Paul, que ahí está un colega y hermano, Vladimir Paula, ya está restablecido en su labor es el realizador público, se supone que si tú vas a hacer una grabación dentro del hospital, tú tienes que solicitar que solicitar ese acceso, primero, para darte las facilidades de tú ir a grabar y, y, y, y, y también un horario que tú puedas grabar, no que tú te aparezcas y entres al hospital a hacer un reportaje, entiendo yo, entiendo yo, lo mismo hay que zonas, sucede hay zonas que hay que solicitar porque por el, ejemplo porque yo sea prensa y muestre mi carne no puede entrar a un área de emergencia un momento que estén atendiendo a una persona que esté desnuda que eh, las imágenes eh, no y, y en el mismo hospital o sea yo entiendo entonces, entonces tenemos hay que, mucha, mucha prensa que se pone brava si no la dejan grabar si no le dejan entonces, que tenemos, se tenemos, mira mira, Raquel, mira la que la Mira raquel, y demás mira Raquel lo que está pasando amigo hay protocolo para todo mira Raquel lo que está pasando en el televidente hay mucha gente por ejemplo en el caso tuyo, que eres periodista de carrera, lo estudiaste, sabe la ética, sabe los protocolos, sabe cuáles son tus deberes y derechos como periodista. Pero hay otros que son enganchados a periodistas, que andan y creen que porque andan con una cámara y trabajan para un medio, tienen acceso a todo y hay que abrirle puertas de todo. Y si no, te grabo. no, No, no, no. Creo que debemos de abarcar los protocolos. Si vamos a una institución pública o privada, tenemos que cubrir los protocolos. Y si estamos trabajando es una cosa y si no estamos trabajando es otra. Entonces, sí. eh, ahí es que yo me estoy enfocando. No es que yo estoy a favor ni en contra. Yo siempre voy a defender mi clase, eh, la, la clase de, de, de comunicacional y los periodistas. 100% lo voy a defender, pero también tengo que ser objetivo. No claro. podemos de que, porque yo, ah, no, yo llegué a, a un centro de, de aislamiento. Si los militares que están ahí tienen la orden de no dejar pasar a nadie, Previa autorización, usted no puede sentirse mal Usted lo que debe de buscar Las vías y pedir la autorización Ahora, si se la niegan Ahí es diferente Si tú llamas a Valerie, eh, la directora provincial O a la doctora eh, que está Encargada eh, regional Y la solicita y ella le niega Que usted haga su trabajo como medio Ya es diferente, pero los militares Que ahí es que quiero ya con esto concluir Ese tema, los militares Reciben órdenes al menos que usted vaya con una autorización, con una autorización, los militares, tiene, si le dan la orden de no dejar pasar a nadie, a los periodistas, ni a nadie lo va a dejar pasar. Y no es que tú digas, no, que me están cuartando el derecho de prensa. No, es que usted debe decir, ah, ok, entender el trabajo del militar como el militar tiene que entender el trabajo suyo de periodista. Y usted decir, déjame buscar una orden de las personas encargadas. Entonces usted va con esa orden a esos centros de aislamiento, le dice al militar que esté ahí, o al encargado, mire, yo tengo una orden de, de, de, de, del encargado de esto para yo entrar a hacer mi trabajo periodístico. Es lo que yo estoy diciendo y aclarando, ¿eh? Para que ahorita no comiencen a hablar y a decir, ah, que Roberto, no, no, no. yo lo que no voy con el sensacionalismo, como hay comunicadores que han hecho sensacionalismo de esto, y una película, con eso yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿No te gustan los reality shows a ti, no? ¿Eh? ¿No te gustan los reality shows que se están armando en las redes? No me gusta. No, no estoy, no o sea, no estoy de, de que me gustan, me gustan, porque a todos nos gusta el sancionalismo. Los que no estoy de acuerdo, porque es una forma de desinformar. No. Y tú decir, ah, que, que en San Francisco no tienen secuestrados. Hoy lunes, anda eh, eh, eh, la circulación normal, normal. Ahora, a las mira, hay una comunicación que está rodando. Yo no sé sí. si es cierta o no está firmada sí, por sí. Eh, ahí quería llegar Roberto antes sí por pues, Valentín Vicioso eh, que está haciendo es, un trabajo excelente porque entonces nos quejamos por de los general y piloto Valentín sí, Augusto no, Rosado oye, Vicioso oye nos quejamos de los tres generales que estaban aquí que estaban con mano floja este que viene con mano dura ahora queremos remeter contra él. entonces qué es lo que queremos Vamos a aclarar qué es lo que queremos, mano dura o queremos que todo el mundo salga. palos no sin boga y palo sin así hay gente que nadie lo entiende, así es. Y hay un comunicado bueno, de, ahí de que la dice... De la, la información que anda circulando y que fue confirmada es cierta cierta es, eh, medidas drásticas serán asumidas en los próximos días, bueno a partir de la hoy, del día de hoy 11 del corriente de mayo a partir de las 4 de las horas de la mañana pues eh, se tendrán más controles de vigilancia y seguridad en las calles recuerden que el toque de queda es de 5 de la tarde a 6 de la mañana pues estas medidas son exclusivas para el San Francisco de Macorís según se dispone en el comunicado que circuló de manera informal en grupos de WhatsApp, pero que el propio, el propio jefe de la policía aquí, director regional de noreste, Valentín Augusto Rosado Vicioso lo confirmó, porque él dice que aquí la gente anda como si no estuviera pasando absolutamente nada y que la pandemia no ha pasado ni siquiera al pico hemos llegado, entonces son medidas de control de movilidad, dice que llevarán equipos mixtos, estoy leyendo del ejército de la República dominicana y policía tanto en los puestos de control, establecimientos en todas las salidas del municipio de San Francisco de Macorís que debe respetarse la fiscalización de la policía a lo interno de la ciudad y serán doblemente Endurecida. Han dicho en el comunicado que establece que desde el inicio los puestos solo pasarán las personas y los vehículos autorizados a transitar por la Comisión del Alto Nivel del Poder Ejecutivo. En lo que respecta al movimiento interno en la ciudad, no se permitirá aglomeraciones de personas en las esquinas, venduteros en las aceras, aglomeraciones en paradas de motoconchos o cualquier otro tipo de actividad que implique agrupación de personas en las calles. Eh, esto en aras de seguir fortaleciendo las medidas restrictivas para disminuir el contagio y frenar el avance de la pandemia del COVID-19 en nuestra región. Está pidiendo disculpa el director de la policía a quien el Comando Noreste por los inconvenientes que esto pueda causar, pero que ha sido una necesidad el tomar esas medidas drásticas. Es que están viendo que la gente está saliendo como sin nada. En sí, pero entonces Domingo hoy, tendrán hoy que Raquel. hacer lo mismo. Y a rezar. hoy el ministro de Salud Pública hablaba de que iban a hacer unos operativos para el día jueves de esta semana porque parecía como una un, como fiesta de carnaval, fiesta de Semana Santa, no sé. Entonces, eh, eh, actividades así te voy a hacer una pregunta, Raquel, Raquel, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Se puede sentir ¿Cómo? mal un periodista si quiere ir a salir fuera de la ciudad y violar estos retenes ¿Se puede sentir más y decir que esos que son militares están violando el derecho de prensa? Si el periodista demuestra que va a cubrir, que va a hacer su trabajo, tiene No, no, que si quiere salir no, salir, no, no, no, si quiere salir de la ciudad. Si va a trabajar, si va a cumplir con su función, si puede salir y entrar. Ahora, si no es a eso, no. Entonces, ¿en, en, en qué estamos? Si hay un toque de queda. Porque que si no salga nadie, óyeme. Es que eh, la prensa tiene un gran trabajo y delicado en esta ocasión, donde, eh, donde arriesga eh, también su propia vida, no, donde no. no tiene los equipos suficientes de bioseguridad para cuidar. Eso, óyeme. Y es, es que no, en la calle no, no, está, la no estamos, no estamos eh, la pregunta no es si están haciendo el trabajo o no, si están arriesgando o no. Es la pregunta de, si, si pueden si, salir. Hay, si hay un toque de queda y hay medidas drásticas y se ha anunciado por el asunto que hay y hay prensa que no salen a hacer su trabajo que los que van a hacer una grabación y a estar diciendo que los militares que están que están eso está bien o está mal o sea el militar está haciendo su trabajo el militar está haciendo su trabajo simple es lo sí, que yo digo. el militar hace su trabajo y la prensa también hay Ajá. que permitirle sí, pero, y bueno eh, no no eh, el es lo que te tía, digo si un si un periodista y va la ahora mismo se debe a los, otra pregunta otra pregunta raquel si un periodista mm. va a hablar del aislamiento y los militares tienen una orden de no dejar pasar a nadie incluyendo la prensa y el militar dice usted no puede pasar está mal y esa es una noticia para el periodista que los militares no lo dejaron pasar sí pero dónde está la noticia, ¿La noticia? porque el militar ah. el militar no es el que tiene la autoridad en ese momento La autoridad la tiene el quien dirige Esos centros de aislamiento Entonces donde hay que ir es a los centros de aislamiento Por eso yo he dicho El éxito de, de, de, de, de Nuria Piera De Alicia Ortega ¿Sabes cuál es el éxito de ellos? ¿Y por qué son de, de las periodistas más rankeadas? Entre otras Porque investigan y te presentan a dos caras Entonces uh -huh. el, el éxito No es ir a un militar y hacer un show Con el militar ¿Por qué? Porque las personas que tienen dos dedos de frente van a decir, pero que es el militar lo que está cumpliendo orden. Ahora, la, la noticia está en usted y donde el director regional o, o, o, o el director provincial solicitarle, y si el director se lo niega, ahí sí está la noticia. Es mi entender. ¿eh? Y mira, eh, vamos a hacer un corte, eh, Raquel, porque ya vamos a entrar con Felipe Febles eh, y luego también con David Díaz para hablar un poquito de lo que será eh, el destino o el futuro de la gran parada dominicana del Bronx, eso es en Nueva York. Y aquí vamos uh -huh. a hablar con David Díaz eh, para ver cómo sobrevivió del COVID-19 y también mucha gente que quiere hacerle preguntas y vamos a ver cómo podemos interactuar con, con, con el público eh, televidente. Vamos al corte, señor director, para hacer la conexión con ellos. Les recuerdo que nosotros tendremos el miércoles, eh, estará con nosotros el director de los comedores económicos, que eso no, no lo veo resaltando, pero los comedores económicos han repartido mucha comida y aquí mucha gente se le ha da dado mucha comida y mucha ayuda. Y sí, esa es su labor. Sí, no, lo no. han hecho con eficiencia, aunque en principio eh, no mantenían las medidas de distanciación, ¿no? los, los dos sí, metros. Porque es que recuerda, recuerda que al principio incluso el plazo de la presidencia, estaba... ¿qué hizo? Dar la comida de noche llevándolo a la casa, porque recuerden, señores, que no podemos, y para eso que nosotros estamos, de criticar cuando se están haciendo la cosa mal hecha ¿Para qué? Para que la corrijan. Ahora, una qué? vez son corregidas, tenemos que decirlo. Porque sí. esa es la realidad. Y así que debemos de hacer la comunicación, el periodismo. Ok, usted lo está haciendo mal. Se le llamó la atención. Lo corrigió. Lo está haciendo bien. Pues vamos a decirlo. Que lo están haciendo claro, bien. funcionamos si como canal, como puente entre las autoridades, y la gente, el pueblo. Claro, sobre para que. Porque oye, ¿qué, qué pasa? A si, si tú nada más dices solución, lo malo claro. y el otro lo corrige y tú no dices que están haciendo lo bueno la gente se va a quedar con la idea que nada más hicieron lo malo no se va a quedar es. con la idea la de que están haciendo lo bueno completada. es como algunas personas